Cuando el cristianismo era el soporte lógico del pensamiento en el mundo occidental, el ejercicio de la razón solo estaba respaldado por el pensamiento bíblico y todas las instituciones estaban más o menos impregnadas por el consenso cristiano. Pero en la medida en que el mundo occidental ha abandonado el consenso cristiano, se presentan ciertas deformaciones en relación con el comportamiento de las personas. Hoy en día, ya no hay ninguna convicción de lo que está bien o de lo que está mal. Por ejemplo, si alguien considera que las condiciones de vida ya no se corresponden con su propio concepto de calidad de vida y dignidad, puede acudir a un hospital y solicitar libremente que lo maten. Y el sistema pondrá a su disposición un médico para darle una inyección letal, lo que se conoce como eutanasia. El sistema también permite que una mujer embarazada aborte en cualquier momento durante el embarazo, si así lo desea. Y si un delincuente o un criminal declara en un juicio que sufre de depresión, el juez lo absuelve inmediatamente de todos los cargos. Esta es la realidad del mundo en que vivimos. El consenso cristiano instaba a las personas a considerar los mandamientos del Creador y las leyes de la naturaleza que están escritas en sus corazones. La razón aún conservaba su lugar, porque el hombre era todavía capaz de percibir lo esencial y conformarse a ello, mientras rechazaba la pseudo sabiduría, la cual conduce a la locura de todo tipo. Pero las gentes modernas se enorgullecen de su pseudo sabiduría, presumen ser sabios, sin embargo se han vuelto locos, han pervertido la verdad de Dios en mentira, honran y sirven a la criatura antes que al Creador, detienen con injusticia la verdad, porque a pesar de la evidencia de las perfecciones de Dios a través de la observación, su poder eterno y su sabiduría, se han encerrado cada vez más en su incredulidad. Pues, habiendo conocido a Dios, ellos no lo consideran ni lo glorifican como a Dios. Ni le dan gracias, sino se envanecen en sus razonamientos, y sus necios corazones son entenebrecidos, de modo que no tienen excusa. Por lo cual, también Dios los entregó a la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonran sus propios cuerpos. Como ellos no aprueben tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dios les ha enviado un poder engañoso, por cuanto han rechazado el amor de la verdad para ser salvos. Así pues, han caído en la depresión, el alcoholismo, las drogas, el divorcio, el suicidio y la locura. Estos son los resultados del abandono de la fe y del cristianismo bíblico. Si después de escuchar este video desea reconciliarse con su creador, puede llamar a Jesucristo en la privacidad de su habitación para tomar el control de su vida. Y si lo hizo con todo su corazón, a partir de hoy, por obra del Espíritu de Dios, su vida cambiará por completo y usted será salvo. La salvación de Dios no es una cuestión de religión, porque la religión es cosa de hombre. La salvación de Dios es una cuestión del arrepentimiento profundo y renuncia al pecado en todas sus formas la abdicación completa ante el Dios soberano y tres veces santo, la aceptación humilde de su gracia y del don del Espíritu Santo, en el nombre de Jesucristo. La Biblia dice que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí, todas son hechas nuevas. La única alternativa al cristianismo bíblico es la oscuridad y la condenación eterna.